8 cosas acerca de Durandamon 1. Su pasiva le permite ignorar la defensa del enemigo, lo cual ayudará en enfrentamientos a futuro contra Jesmon Antibody. 2. En modo espada, puede evitar daños completos durante 2 turnos, 3 con genética, excepto los daños de efecto por cantidad de vida. 3. Puede volver a entrar en modo espada una vez que hayan pasado más de 2 turnos y que su vida sea menor al 30%. 4. Cuando está en modo espada, puede eliminar cualquier efecto de control y regenerar furia. 5. Su habilidad pequeña le permite robar furia y reduce las curaciones del objetivo. 6. Si Durandamon se encuentra en modo espada, puede regenerar la furia completamente al realizar su ataque definitivo. Solo activable una vez por turno. A sexta puerta, cada vez que realice un ataque definitivo, realizará un segundo ataque. 7. Equipar el arma de Durandamon evitará la reflexión del daño. 8 es un digimon con alma luz como principal y alma oscuridad y fuego como secundaria